Mi nombre es Jimena Chávez y soy estudiante de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que pertenece a la UNAM. Eh, en este momento vivo en la Ciudad de México y bueno, me gustaría que los pacientes con enfermedades raras, no solamente con GIF, eh, conozcan que nosotros como profesionales de la salud, en este caso en formación, estamos eh, todo el tiempo comprometidos a acercarnos a la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan tener impactada su calidad de vida y que existimos muchas personas y muchas organizaciones como esta se encargan de justamente eso, garantizar que cada vez haya mayor acceso a la información y que podamos repercutir de una manera positiva en sus vidas, en sus pronósticos y con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Hola, mi nombre es Joyce Avellaneda Marcial, soy estudiante de la carrera de médico cirujano, soy voluntaria. Y estamos llenándonos información acerca de las enfermedades raras para poder compartirla a las personas y crear conciencia y poder ayudar a muchas, muchas personas. La fundación y yo como estudiante de medicina eh, me gustaría eh, poderme seguir preparando para ayudar a estas personas con este tipo de enfermedades eh, para que puedan tener un diagnóstico oportuno, para que no se queden en ese espacio de que una enfermedad como de ese tipo puede acabar con sus vidas, sino, sino que pueden salir adelante y seguir haciendo sus vidas.